Creo que sí, que ya estamos emitiendo, lo que pasa es que con un retardo, ya me veis que no estoy en mi mejor momento. Tengo catarro, tengo fiebre, en fin. Pero como mañana salgo de viaje para Chile, no quería, no quería faltar a nuestro, nuestro directo de hoy. Perdonad que me estoy haciendo un poco la idea de verme ahí en retardo. Sí, vale, ya os veo, y ya veo que me escribís, vale, vamos con un poquito de, de retardo, así que las preguntas probablemente las iré contestando ya tarde. Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos, va a ser un directo cortito, eso espero, porque estoy sintiéndome realmente fatal, o sea, hace un rato eh, no podía con mi alma, me he levantado para hacer el directo y, y, y ahora... Me volveré, supongo, a dormir a la cama, hasta para ver si me pongo bien, para mañana coger el vuelo ya en mejores condiciones. Sabéis que voy a Chile, voy a hacer cursos de iniciación, cursos de Animal de Poder, voy a hacer un simposio, súper interesante, el día 30, en el que hablaremos de los mensajes de los animales, la conciencia cetácea, en fin... Va a ser súper interesante y me hace gracia porque llevo eh, trabajando, por petición de las ballenas, llevo trabajando con las ballenas varios días, como veintitantos días ya, y, y bueno, no paran de darse las casualidades y las conexiones. Es un, es un trabajo que estoy haciendo, pues me lo pidieron ellas para precisamente es ir preparando este simposio en el que voy a participar. Y hoy se nos junta un poco con los retos. Me pilla un poco de sorpresa, porque no me lo esperaba, pero sí, así es. He visto la, lo que habéis hecho, los trabajos que habéis hecho y los comentarios que habéis eh, publicado sobre los retos de esta semana y de los anteriores, hay un montón de gente haciendo los retos. Es fantástico, me alegro mucho. Mira quién está aquí, no sé si la veis. Supongo que sí. Eh, hola, joven. Claro, pero es que aquí no hay sitio. Bueno. No, ahí no hay sitio. Venga, ponte aquí. Ya, si te pones es aquí. Bueno. Mira, te voy a bajar, yo lo siento. No, esto es un no. Bueno. He visto las cosas que habéis ido comentando, los comentarios que habéis hecho, eh, y se agradecen todos. Os Habéis, habéis estado trabajando un montón. La verdad, están dándose resultados súper bonitos de gente que ya trabaja en terapias, que ya tiene su conexión con, con el corazón, con la energía, con la sanación, pero aún así está como profundizando yendo más. ¿no? Eh, eh, los de siempre, que seguís ahí cada semana eh, hablando y comentando vuestras experiencias, cómo se van transformando las relaciones con vuestros animales, cómo se os van transformando sobre todo la relación con vosotros mismos. porque En este reto de amar como animales, eso es lo que estamos descubriendo. Bueno, ese era mi propósito y eso es lo que estamos descubriendo, ¿verdad? Que para transformar mi relación con el otro, da igual si es un animal, una persona, es un árbol o lo que sea, con el otro, para transformar mi relación con el otro, antes tengo que transformar mi relación conmigo mismo. Es precisamente al transformar nuestra relación con nosotros mismos que se transforma nuestra relación con la vida y nuestra relación con los otros seres vivos a nuestro alrededor. Y eso es lo que vamos poco a poco consiguiendo con estos retos, que son sencillos, pero precisamente por lo sencillos que son, son tan eficaces. No os recomiendo que os saltéis ninguno. Porque aunque la mente muchas veces va a decir, ya, pero eso es lo que yo hago en clase de yoga, o eso es lo que yo hice, tal, o... No es lo mismo, incluso solo componer la intención de hacerlo, porque estás en este reto, ya cambia, porque la intención carga el actitud, el acto. Entonces, incluso si haces lo mismo, si lo haces desde la intención de estos retos, va cambiando. Y el orden, el orden también es importante. Súper importante. Y el tiempo. Es otra de las cosas que se nos suele olvidar. La mente rápidamente quiere... No, esto ya lo hice, esto me da pereza, esto no sé qué. Voy a hacer esto. Y lo voy a hacer rápido. Y voy a ver... Ah, oh, pues no noto nada. O, ah, pum. Y me invento... O no me invento. Pero lo que me llega no, se, no va a ser lo mismo que si realmente he ido trabajando, dando tiempo a cada uno de los retos. Me he ido entregando, he ido observándome, he ido... Realmente eh, estando presente en cada uno de esos retos. Que es otra de las cosas que estamos aprendiendo, ¿no? Con esto del latido de, del corazón. ¿O no? Eh, os, en algunos de los comentarios que me decís van por ahí. Me siento más presente, me siento más yo. Más en mí. ¿no? Más en mí es más presente. <risa> me siento más serena. Me tomo las cosas de manera distinta. Bien. El año, uy, el año pasado, perdonar se me va a la cabeza, la, la semana pasada estuvimos hablando del octavo sentido, ya os dije que hay más, hay muchos más, y de hecho en el vídeo en YouTube, eh, Markel, que es uno de no sé, mis alumnos de, de, del País Vasco, colgó otros vídeos que tienen que ver con los demás sentidos, si a alguien le apetece investigar, pero estuvimos en, centrándonos en el octavo sentido, la interocepción, que es el poder sentir, ¿os acordáis?, el cuerpo, el interior del cuerpo, y entre ello, el latido del corazón. Y ha habido comentarios, algunos asustados, algunos más tranquilizados, después de ver el vídeo anterior, de, jo, yo es que cada vez que siento mi corazón hay ratos que lo siento distinto, y a veces lo siento muy fuerte, a veces no lo siento, a veces no lleva la misma cadencia, ¿qué puede ser?, Alguien me preguntaba, ¿puedes explicarnos qué puede ser? <risa> Vaya, Carlos, pues cuídate tú también. <risa> Perdona. Ay. ¿Qué puede ser? Pues precisamente de eso quería hablaros en este, en este directo. ¿Qué puede ser? Resulta que cada uno... Perdonar. Perdonar, voy a quitar aquí el sonido. Te digo, como estoy despistada que estoy... Resulta que no todos tenemos el mismo, la misma cadencia, ni todo el rato tenemos la misma cadencia del corazón. Esto es lo normal y de hecho se está estudiando que, bueno, igual que hay veces que, esto lo sabemos, ¿no? Un susto te puede poner, como decimos, el corazón en la garganta, ¿no? Eh, un susto te notas el corazón un montón y te, lo, te puede acelerar el corazón. Ahí estar tranquilo, realmente relajado, a veces centrado en la respiración o simplemente un sitio donde te puedas relajar, ahí, no, ahí el corazón puede ir cada vez más lento. Yo lo consigo mucho buceando. Cuando buceo, bueno, la última vez que buceé no se me dio tan bien, pero normalmente cuando buceo eh, relajo la respiración y relajo la cabeza y se relaja la cadencia del corazón y eso de estar flotando es como pasar a otro mundo. A mí me encanta, me encanta ese estado. Pero es algo muy normal. Y el corazón, como el otro día hablábamos, es presente, está todo el rato recibiendo estímulos en tiempo real. El sentir es tiempo real. Entonces el corazón está todo el rato recibiendo estímulos en tiempo real. Y según estamos, pues algunos habéis cambiado la alarma del... del despertador porque os disteis cuenta que os, que, que os pegaba el susto y os dejaba ya todas las células a la defensiva durante el resto del día y, y habéis decidido cambiar el despertador y ha ido mucho mejor. Empezó Raquel y hay varios que le han seguido. Eh, eh, pues, pues ¿por qué? Porque cada estímulo que viene de fuera, el corazón es el primero en recibirlo. Es después que llega la información al cerebro, pero es nuestro sentir el primero que recibe ese input, y según sea ese input, su latido puede variar. Pero no solo eso, el latido de nuestro corazón es nuestra propia canción. El ritmo de nuestro corazón es nuestra propia canción. Cuando conocemos el latido de nuestro corazón, entramos en contacto, por eso esa sensación de volver a casa, que habéis dicho. ¿no? Cuando vuelves a entrar en contacto con ese latido, de tu corazón, vuelves a entrar en contacto con, con tu propia canción, con tu esencia. Dicen que las ballenas son capaces de cantar las cadencias del latido de su propio corazón. Y lo que sí que parece estar medido es que los cantos de la ballena, las vibraciones de los cantos de las ballenas, llenan todo el planeta. Por cierto, que hace poco descubrieron que las ballenas azules han cambiado su canto. Y bueno, ahí lo dejo porque precisamente con las ballenas azules quiero tener yo un encuentro ahora cuando vaya a Chile, que iré hacia el sur con una amiga y bueno, ya os contaré más sobre la marcha. Eh, no sé si lo hablamos la vez pasada, pero nuestro reto estaba esta vez en escuchar y sonreír a nuestro corazón, ¿verdad? Bien, pues esta vez ya hemos visto cómo eso nos calma, nos hace entrar en contacto con nosotros mismos, nos hace entrar en contacto otra vez con nuestra canción, nuestra propia canción. Creo que también lo dije, pero si no lo dije, lo repito aquí porque es una información que nunca sobra. Cantar también nos conecta con el corazón. El canto sale del corazón y está por aquí Tata. Hola Tata, que sabe muy bien cómo llevar a la gente a ese canto que sale del corazón. Tata Quintana, eh, pues precisamente cantar nos conecta con nuestro corazón y también ayuda a expresar ese latido de nuestro corazón. Entonces, si queréis cantar para entrar en contacto con vuestro corazón, es otra de las maneras que podemos utilizar. Lo, muchos animales cantan, bueno, los pájaros cantan, todos los animales muchas veces cuando expresan, cuando saltan su canto, que puede ser parecernos más o menos melódico, más o menos un canto, pero cuando cantan están expresando ese latido de su corazón. El de las ballenas es así de intenso, como os he contado, pero todos lo hacen igual. ¿no? Y todo crea como un campo magnético donde, eh, que va emitiendo esas vibraciones y va conectándose con otros corazones. Cuando empiezas a sentir eso, te das cuenta que tu corazón, cuando, cuando empiezas a expresar así tu corazón, te das cuenta que tu corazón está conectado con todos los demás corazones, con todos los corazones de los seres vivos en el planeta. Y cuando digo corazones de los seres vivos en el planeta, estoy hablando también de plantas, y estoy tamb hablando también de piedras, existe un latido en las piedras, existe un latido en las, en las plantas, en los árboles, y existe un latido en la tierra. Ese, ese latido es, nos une a todos los seres vivos que habitamos sobre el planeta. Cuando sientes el latido de tu corazón y cantas el latido de tu corazón, puedes sentirlo. Sin cantarlo también, pero a nosotros nos resulta por ahora más fácil cantarlo, porque nos envuelve más y nos coloca más en el corazón, que es lo que hace falta para poderlo sentir no sé si habéis oído que hay neuronas en el, en el corazón y que ya empiezan a hablar del corazón como un, bueno, eh, como un segundo cerebro, que incluso sería el primer cerebro, porque es, ya os digo que es el primero que recibe los inputs de, de alrededor. ¿no? ya los, La medicina china ya te habla de que la energía del corazón, bueno, llaman al, al intestino delgado que está directamente relacionado con el corazón, el segundo cerebro. Pero también hablan del maestro corazón. ¿Y qué es el maestro corazón? Bueno, a nivel físico, pues se dice que más o menos, puede que sea el pericardio, qué tal. En realidad, el maestro corazón, cuando un taoísta antiguo te habla de esto, te está hablando de una inteligencia que habita en el corazón. Una inteligencia que, es, que cuando está despierta, despierta a tu maestro interno. Y ese maestro interno sabe y recuerda tiene como acceso a un campo de información mmm, sin principio ni fin más allá del tiempo y del espacio y, y dones como la clarividencia la clareaudencia eh, la telepatía desde luego perdón <coughs> la telepatía desde luego están relacionados con ese maestro interno despierto ese maestro corazón despierto Precisamente el viaje que hacemos en el curso de la maestría entre especies, que habréis oído una y otra vez y que en unos meses, cuando vuelva de Chile, se volverá a abrir. Pero es precisamente ese el viaje. ¿Por qué? Porque es, tú puedes ir, intercambiar información con los animales, con los árboles, pero si no es desde un maestro corazón despierto, no va a ser realmente una conexión con el otro. Sino más bien una proyección de esas partes de ti que están impidiendo, eh, que te están impidiendo sentir que estás conectado con todos los demás seres vivos. Bueno, un montón de ideas así, un poco descolocadas esta vez porque la fiebre no me da para más, pero todas súper interesantes. ¿Para qué? Para proponeros esta vez una siguiente fase del reto. Esta fase del reto implica ya a nuestros animales. Ya sabéis que las dos, eh, dos o tres primeras semanas de cada mes el reto empieza por observarnos a nosotros mismos y poco a poco vamos encontrando cosas y de eso que encontramos y que investigamos lo, luego lo utilizamos con nuestros animales. Bien, pues lo que vamos a hacer esta semana es súper sencillo y además involucra, no es nada nuevo, involucra cosas que ya hemos estado haciendo y practicando durante estas semanas que hemos estado sintiendo el corazón, ¿verdad? Nos despertábamos, sentíamos el cuerpo y sentíamos el latido del corazón e intentábamos despertarnos, asearnos y todo, sin dejar de sentir el latido del corazón, ¿verdad? Bueno, ah. <coughs> pues eso por un lado, también esta semana pasada Estuvimos sonriendo a nuestro corazón, entrando en contacto con el latido de nuestro corazón y sonriendo a nuestro corazón, ¿verdad? Bien, pues ahora vamos a buscar ratos de estos que estamos aprendiendo a compartir con nuestros animales en presencia y con tranquilidad y simplemente estando a su lado, vamos a empezar a sentir el latido de nuestro corazón, vamos a sonreír a nuestro corazón, y desde ahí vamos a poner una mano sobre nuestro corazón y una mano sobre su corazón. Gatitos, perritos, caballos, un pájaro a lo mejor es más difícil. Pero incluso si es más difícil, da igual. No hace falta que pongáis con un pajarito. No hace falta si está, si lo tenéis en un. en jaula o, o algo así. Es una pena, pero bueno, si está ahí. Eh, Alegrarla a la vida, a hacer la vida más feliz vamos a poner una mano en nuestro corazón vamos a hacer esto, sentir el corazón sonreír a nuestro corazón y cuando esté, se esté sintiendo esa sonrisa en el corazón perdón vamos a poner una mano de hecho la mano izquierda en nuestro, sobre nuestro pecho, sobre nuestro corazón y la otra sobre la jaula ¿vale? y vamos a dejar bueno, no voy a decir nada más no voy a decir nada más. Me vais a contar vosotros luego qué es lo que pasa. ¿vale? La jaula, en su corazoncito de gato, en su corazoncito de caballo, en su corazoncito de perro, o lo que sea. ¿vale? Si alguien no tiene animales y quiero hacerlo con alguna de sus plantas en casa, es bienvenido y que nos lo cuente. O si tenéis animales, pero además queréis probar con un árbol por la calle también, o las plantas de casa, seguro que las plantas de casa lo van a, a agradecer un montón, y me contáis... ¿Qué es lo que pasa? ¿Ok? Voy a ver si tengo alguna pregunta por aquí. Tal cual, cuando sentimos nuestro corazón, entramos en armonía con nuestros seres mágicos, hermosamente maravilloso, Así que lo no Gracias por el esfuerzo que haces, vaya. <coughs> Gracias, Maika. <risa> Un besazo. Eh, hola, Katiana, ya estamos terminando. Vivi, yo sigo sin escuchar mi corazón, parece ser un momentito, pero luego nada, parece que sabe que estoy poniendo para sentirlo y se queda tan suave que no le siento. Vale, recuerda ese comentario que hizo Paula, que es súper interesante, que se dio cuenta que estaba buscando sentir su corazón con la mente. ¿Vale? Es simplemente dejarte sentir y sin expectativas. Si no tienes expectativas... Eh, no vas a estar esperando un latido fuerte y entonces perderte un latido suave ni al revés, simplemente vete sintiendo. Es una buena idea, esto que os comentaba yo, de ir sintiendo todo el cuerpo y luego fijarte en tu corazón, porque para entonces normalmente ya es fácil sentir al corazón, o si no, puedes poner la mano en el corazón a ver si te ayuda a sentir el sonido del corazón. Otra de las pistas de los eh, recursos que alguna de vosotras compartió es... Primero, sentir la respiración, y sintiendo la respiración, pasar de ahí a la atención al latido del corazón, también puede ayudar. Y no te preocupes, Vivi, y a todos los demás, eh, no os preocupéis si no, estáis, si no siempre sentís a vuestro corazón o no lo acabáis de, de, de conseguir. Seguir en ello. No, si fuera Puede resultar fácil y puede no resultarlo. Y todo ello nos está indicando un camino que recorrer. Hacer estos retos os ayuda a ir recorriendo ese camino. Así que, sin compararse, si veis que los demás lo consiguen, pues fenomenal, ya sabéis que se puede conseguir. Pero no os comparéis. Ir haciendo vuestro camino. Cada intento os está llevando a sitios nuevos. ¿vale? Cada intento os está ayudando a evolucionar en ello. Y lo vais a conseguir, porque si estáis vivos, vuestro corazón está latiendo. Y si está latiendo, lo vais a poder llegar a sentir. Así que, no worries. ¿Vale? Sandra, que se mejore tu niño. Espero que. No sé si ha salido ya de quirófano. <coughs> a Lili le encanta cuando le canto. Fenomenal, qué suerte. Yo tengo algún animal. Yo eh, he tenido. No, los de ahora les gusta a todos. Pero he tenido algún animal que no le gustaba que le cantara. Y yo canto bien. <risa> pero bueno. Eh, pero sí. Y, y también se quedan bastante estupefactos a veces cuando les canto. Vale, ¡ah! Esto me recuerda, perdón, casi se me olvida. Claro, tanto hablar del canto, eso mismo que ese, ese reto que os he dicho, también con una mano en mi corazón y otra en la suya, y cu os quedáis así un rato, y si lo sentís en un momento dado, empezar a cantar, cantar lo que queráis. Algo que no vaya a asustar al pobre animal, ¿vale? <risa> eh, puede ser... O sea, no tiene ni que tener sentido, ni siquiera tiene que sale, sonar coherente mentalmente. Tiene que ser algo que sintáis ir sacando en ese momento. ¿Vale? Si son gritos, por eso primero cantar vosotros a vuestro propio corazón. Porque si son gritos y cosas así, a veces puede ser, pero eso no lo hagáis pa para compartirlo con un animal que le, podéis pegar, que le podéis dar el susto de su vida. ¿Vale? Eso hacerlo, eh, eh, eso hacerlo primero y cuando ya lleguéis a, un, a una conexión con vuestro armónica con vuestro corazón, entonces sí, entonces hacéis esto y en el momento en que sintáis empezáis a cantar. cantar ese sonido, no digo más, ese latido que estáis sintiendo en ese momento. ¿Vale? Y hasta aquí por hoy, porque de verdad que no me da más. De hecho, me estoy quedando sin voz. <coughs> Madre mía. Ponerme velitas para que me mejore, por favor. Que si no, coger el, el avión hasta Chile. Mañana por la noche. Con el, la fiebre que he tenido yo esta noche, va a ser un infierno y encima puedo contagiar a todo el avión. No sé si me van a dejar pasar. Llevaré con, llevaré con mascarilla a lo Michael Jackson. Bueno. Este miércoles es mi intención. Eh publicar un reto nuevo. Ese no va a ser en directo, os voy a grabar el vídeo cuando buenamente pueda hablar con tranquilidad y os publicaré un reto nuevo paralelo a este de amar con animales que acabará, como es el que acaba en el viaje a Borneo en octubre, para todos los que queráis venir. ¿Vale? Muy bien. Bueno, un abrazo a todos, gracias por estar ahí y vamos hablando... Irme contando debajo de este vídeo, por favor, cómo se os da, ¿ok? Y os mando un beso muy fuerte.